Siento, Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, vamos a hacer algo. Calvario, porque para mí es un Calvario porque es la primera vez. Y espero que lo voy a lo sea. <risa> Yo siento algo especial por ti, quiero lo mejor para ti. Pero cariño, si tú eliges estar triste o deprimida, si te molestan mis silencios o que no te lleve a bailar, si tu ánimo depende, de lo que yo te hago, o oh, te digo Entonces... Nada sabes acerca del amor, El amor bello y precioso del mundo mundial. Yo no soy príncipe de cuento de hadas no tengo caballo ni voy a matar al villano pero cariño, te amo como ama el amanecer al día Como ama la noche a las estrellas Como ama el cuerpo al oxígeno que respira Entonces, ¿por qué nada más lo disfrutas? Amor bello y precioso, amor bello y precioso del mundo mundial. Felicidad no es mi responsabilidad, no se puede servir en bandeja la felicidad. Solo puedo mostrarte que fácil es elegir alegría y empatía. No tengo obligación de. Alagarte Si no lo estoy Sintiendo Tampoco Voy a aplaudirte Solo porque seas tu mi novia No entiendes Que anhelo Estimular Las propias riquezas de tu alma inmortal date, date cuenta date, date cuenta